Pues yo no intenté hacer conscientemente una película política, no, o sea creo que hay películas eh, políticas en las que pues claramente está la, la intención y eso eh, pues no, no, no, no digo es ni bueno ni malo sino que está la, la intención del director desde el principio de hacer un cine político ¿no? en el caso mío eh, no ha sido particularmente esa la intención ¿no? yo más pensaba como en una historia de aventuras ¿no? donde eh, yo creo que también la, la historia pues que vivimos en, en Colombia también relacionada con, con la política y eso ¿no? o sea, nos marca de tal forma que en Colombia casi cualquier tema que se trate eh, está, está relacionado directamente o casi directamente con lo político y tristemente con la violencia. Y acá pues eh, lo político mmm, me parece que puede tener como eh, hacerse alguna interpretación desde ese punto de vista, seguramente sí. ¿no? Hay personas que dicen que todo es político, no, todo el comportamiento es político, entonces en ese sentido sí podría ser.